¿Cómo se interpreta un tema de numerología? Vamos a ver ahora qué es lo que se puede saber y cómo interpretamos rápidamente lo que es una, un tema numerológico. Sería equivalente a una carta astral en astrología, pues en numerología le llamamos tema numerológico y se compone de tres eh, hojas o tres gráficos. Este primero, que es el de número, los números clave, el segundo, que es el de los ciclos y el tercero, que es el del cuerpo psicoenergético. Con el primero podemos ver realmente con muchísimo detalle quién soy yo de qué manera estoy compuesto, cómo reacciono a cada una de las áreas de la vida, en el área 1, 2, 3, que representarían mi parte masculina, mi parte femenina, mi manera de relacionarme con los demás, mi manera de relacionarme con el trabajo, cómo soy yo como pareja, qué tipo de pareja busco, qué es lo que quiero aprender, mi tendencia a la sabiduría, eh, cómo vivo la abundancia, cómo vivo la espiritualidad... También veo qué es lo que vengo a aprender, algo así como lo que quiere mi alma que aprenda en cada una de estas áreas, sería lo que llamamos la evolución, y un resumen de qué es lo que hice en otra vida. De esa manera puedo ver de dónde vengo, qué hice en otra vida, cómo soy ahora en el momento de nacimiento y lo que voy desarrollando y qué es lo que mi alma quiere que aprenda de esa manera de ser y qué quiere que corrija. Así tenemos pasado, presente y futuro. También tenemos los ciclos de la vida, que dividimos nosotros nuestra vida en, en grandes ciclos de nueve años. Y tenemos desde el ciclo de formación, al ciclo de producción, al ciclo de cosecha. En mi caso concreto, el primer ciclo dura hasta los 32 años, desde que nací hasta los 32. Luego, el segundo ciclo dura hasta los 50 y el tercero de los 50 hasta el final. Eh, hay una manera de ver, por lo tanto, las grandes energías que se van moviendo durante todos estos ciclos y que luego se van separando eh, en ciclos cada vez más pequeños hasta llegar a la segunda hoja, en la cual aquí tenemos los ciclos uno por uno cada año, de manera que podemos ver la energía que se mueve en un determinado momento, la energía del año 1, del año 2, por ejemplo aquí que veis el que está marcado en rojo, el año 2016, que es en el momento en que grabo este vídeo es un año personal 8, estoy viviendo la energía 8 que tiene que ver con la abundancia y a la vez estoy en el ciclo séptimo que tiene que ver con la sabiduría no voy ahora a interpretar, eso sería imposible, pero que veáis que aquí se puede ver todos los años de nuestra vida fácilmente para poder ver qué energía estamos trabajando ahora y evidentemente del año que viene o lo siguiente para si tenemos que hacer algún tipo de proyecto. Puede ser muy interesante saber las energías que se van a ir moviendo. Resumiéndonos, tenemos aquí también tres números muy básicos e importantes que es la personalidad, el número de personalidad que indica cómo yo me siento, yo soy así o creo que soy así qué es lo más espiritual dentro de mí lo más elevado que puedo dar que es el número del alma y curiosamente cómo me ven los demás que muchas veces no tiene por qué coincidir con el número de personalidad con lo que yo creo que soy en este caso hay una gran diferencia yo creo que soy un 9 siempre me he identificado con el 9 y en cambio la gente me veía como el 3 y eso explica muchas cosas de problemas que tenemos con los demás sin saber por qué la misión cósmica, que es lo que venimos a realizar, los desafíos, los patrones repetitivos de equivocaciones, que nos vamos equivocando ¿no? constantemente con el mismo tipo de, de error, el mismo tipo de situación. Aquí se ven claramente un resumen de qué es lo que vamos a ir evolucionando a lo largo de esta vida con los arcos de liberación y qué es lo que nuestras herencias familiares nos transmiten. Esto es una cosa muy importante de esta numerología y que en otras no vais a encontrar, porque tiene en cuenta los linajes familiares femeninos y masculinos, no solamente los masculinos, que serían los dos apellidos normales, que representan el padre eh, del padre y el padre de la madre, son nuestros dos apellidos. Aquí tenemos en cuenta también la madre del padre y la madre de la madre, los, las dos abuelas. Y con la suma de todo esto tenemos información sobre lo que nuestra familia, nuestros ancestros, nos piden que aprendamos y nos, los dones que nos dan, capacidades que vienen de ellos y, sobre todo, qué es lo que nos piden que solucionemos que ellos no pudieron. Entonces es como hacer realmente como una constelación familiar en forma de números. La segunda hoja, la de los ciclos ya lo he comentado, por encima tiene que ver con las energías que vamos a ir pasando cada año y cada nueve años, ciclos de nueve años. Esto nos ayuda a entender qué es lo por qué nos pasaron cosas en el pasado y prepararnos para cosas de cara al futuro. Y el último es el, la hoja del gráfico del cuerpo psicoenergético que nos indica las energías que nos transmitieron nuestros padres en el momento de nacimiento. Y aquí podemos ver lugares de nuestro cuerpo, zonas de nuestro cuerpo, que están sin energía, no significa evidentemente sin nada de energía, sino que hay poca energía en esa zona en el momento de nacimiento, luego lógicamente vamos aprendiendo a rellenar esa energía que falta, pero ya de nacimiento hay lugares donde están muy cargados de energía, otros que están muy débiles, otros que están a medias, y aquí podemos ver la, la inclinación que tenemos hacia la parte masculina, el, lo que recibimos del padre, hacia la parte femenina, si somos capaces de avanzar, si nos bloqueamos, si podemos mirar hacia el futuro, si tenemos decisión, si sabemos pedir y sabemos recibir o no, o también si sí sabemos dar, cosas de ese estilo que se, buena, se ven perfectamente en este gráfico y que por último además nos permite eh, entender por qué somatizamos diferentes enfermedades en según qué partes. Las zonas más vacías son las que tienen más facilidad de tener problemas, en mi caso concreto, en la zona del hígado, que está vacía, de energía es una zona que siempre he tenido delicado, incluso es curioso porque a los veintipico años tuve hepatitis y siempre ha sido alguien con falta de energía, básicamente, después de, este, de ese momento, ¿no? uh, Bueno, rápidamente el el, esta hoja te permite conocer un poco más tu cuerpo a nivel de herencia, lo que se te ha dado. Luego, lógicamente, cada uno de nosotros puede aprender a corregir esos defectos o carencias que podamos tener. Fijaos que con esto es una numerología muy completa y que nos permite tener una idea muy profunda de quiénes somos nosotros, de dónde venimos, a dónde vamos y qué es lo que nos conviene aprender para ser más felices. Espero que con esto tengáis una al menos ligera idea y perdonad si he sido rápido hablando, pero que hay tanto tema en un tema numerológico que me cuesta, uh, que cuesta mucho resumirlo. Thank